hoy no tenemos invitados, uh -huh. eh, pero el tema es que está en el tapete, el coronavirus Correcto. principalmente aquí en esta provincia de Duarte, eh, eh, específicamente en Villarriba, en el día de ayer tenemos las imágenes cuando las autoridades fueron a buscar a la señora que está eh, con coronavirus positivo Así es. y se la llevaron prácticamente y literalmente a la fuerza porque ella estaba renuente quería quedarse en su casa, uh -huh. que le pasaran el tratamiento en su casa uh -huh. de hecho los vecinos incluso eso está mal, la estaban discriminando, eh, obligado que se la lleven, que como si fuera eh, como si fuera un, un extraterrestre que estuviera invadiendo Villarrío. Bueno, hubo un espectáculo de la noticia que muchos escritores famosos así lo tilan cuando se da todo este show y esos elementos agregados que están ahí alrededor de ella. Ahora la señora hay que valorar, no vamos a, a repetir el nombre de la señora porque no hay un afán de hacer daño a nivel personal, no. De hecho, dentro de los protocolos se que los nombres de las personas que están involucradas, que están enfermas, que dan positivo, no hay que publicitarlos. Se dan a conocer los rostros del primer caso porque para identificar el país cuando comenzó, cuando comienza a surgir los casos. Pero el protocolo indica de decir paciente de edad tal, sexo tal y donde eso vive y dónde vive. Claro que sí. Si. Ella reclamó por eso desde el domingo, reclamó que su imagen, que su rostro estaba en todas las redes sociales y que ella no estaba de acuerdo, y también ya muy responsable el médico que fue allá a visitarle y que tampoco fue vestido como médico ni cubierto ni nada porque ella decía sentirse bien ahora tenía que esperar los resultados ahora a través de un acuerdo firmado desde la clínica del siglo XXI y, el, y, y la no, ley de salud pública que le sí. permitió la autorización entonces se retiró a su casa pero ella no estaba en cuarentena en su casa no, ella misma dijo a los medios de comunicación que salió a comprar una recarga. Entonces, los vecinos estaban asustados. Sí, lo hicieron muy mal ayer el, el vociferarles cosas, el tirarle hasta piedra sí. a la casa para que ella abriera obligado. La guardia hubo que hacer uso de ella y así se estila en casos. Porque ella ya es un riesgo para la población... Estuvieron, estuvo en contacto con ella hoy sus vecinos. Se, es correcto el uso, se ha cuestionado mucho en los medios de comunicación hoy, que si era necesario, sí era necesario, porque ella voluntariamente no quería trasladarse. ¿Hubo deficiencia del Ministerio de Salud Pública? Sí, los hubo desde el principio, porque no había necesidad de mandarla bajo una autorización a su casa, porque sabíamos que no la iba a guardar que no iba a ser responsable, además que no iba a tener alguien que le vigilara si iba a cumplir con lo establecido. Ahora, con un militar afuera en su casa, entonces sí podía mandarse a su casa para, para, para evitar que se siguiera contagiando, que de hecho ahí comunicadores de Santiago y de la propia Villa Arriba que lo mandaron a cuarentena porque fueron por buscar primicia sí, pero a, sin a, a, ninguna protección. Aquí en ese país ese tema de cuarentena ahí está tu casa, eso no funciona. Por ejemplo, en países desarrollados como Italia que está en cuarentena eh, eh, el, país completo, el, país completo, el país completo y ahí anda la policía pero en ahí la, la persona, calle con la megáfono. persona para salir tiene que tener una autorización de las autoridades de Correcto. salud eh, para justificar el por qué salió. El que no la tenga incluso se le, se le puede hasta, hasta llevar a prisión multa y también trasladar ya a un lugar eh, mucho más eh, eh, acondicionado. Así es. Hay un nivel de conciencia que debemos tener como los seres todos los seres humanos cuando tenemos algún tipo de enfermedad. Y hay otros que no lo muestran. Y yo veo en esa señora sin ánimo de hacer daño ni nada, irresponsabilidad por parte de ella también. Irresponsabilidad. Porque si ya te dieron un diagnóstico positivo, deja que las autoridades que son las responsables de encaminar este proceso y de curarte porque estamos ante los ojos del mundo, el, el mundo entero está con esta alerta mundial que todavía la Organización Mundial de la Salud no sé por qué no lo ha declarado pandemia, porque hace rato que ya tiene todas las condiciones de serlo, lo considera como un, ya un problema mundial, más de 100 países afectados, entonces ella debió ponerse a disposición de una vez, Sí, sí, ayer, recuerda, cuando, la fueron, recuerda, Raquel, que cuando a, su, la fueron a pedir, recuerda, Raquel, que país tuvieron que, ser, que tumbarle la puerta sí, para entrar. Recuerda Raquel, que somos un país tercermundista donde eh, eh, eh, el grado de educación eh, la, en la mayoría de, de dominicanos y dominicanas es bajo. Y, y ese es reflejo de muchos sectores populares. Imagínate, esa señora está en esa casa, imagínate un barrio un barrio. De esos. El show, y tuviste los aplausos de los vecinos. Sí, no, fue algo... Un eh, espectáculo. Fue algo discriminatorio y nosotros eh, no estamos de acuerdo. No debemos sí, llegar a las ahí, autoridades por Dios. no cumplieron con el protocolo... De Al inicio. Pero mira, ya cambiando de tema... Pero porque... bueno, déjame apuntar y actualizar... Ajá. que ya no estamos hablando solo de COVID-19... el que fue detectado en diciembre el año pasado... en la provincia de China, Wuhan. Wuhan... sino que ya ha mutado... y hay un COVID-2... que la Organización Mundial de la Salud... en el día de ayer... lo ha identificado como... COVID-SARS-2. SARS... SARS eh, nació en el 2002... fue descubierto... En el 2002, también en China, y es el síndrome agudo respiratorio, que nos da una gripe bastante fuerte, que puede complicar tu sistema respiratorio. Es más Entonces, que el este 2 es más fuerte. O sea, no. los síntomas son ya. más agresivos. Pero bueno, el mismo periodo de incubación, incubación, que tú puedes durar 14 y hasta un mes el mismo para detectar. De, de para detectar, y el mismo proceso de no. contagio. Así que a tomar las Se mismas medidas. La lavarnos suficientemente las manos con jabón de cuava, que resulta bien práctico, barato fácil de encontrar en todos lados, a protegernos nosotros y a proteger a los demás. Seamos Mira, conscientes. A propósito